Seguimos con todos ustedes. Miren, de manera muy importante, yo quiero compartir con ustedes esta información porque pudiera escucharse hasta un poco jocoso o alegre para muchos de nosotros, pero es la información que se dio a conocer en esta semana. Recuerdan ustedes que aquí compartimos nosotros la información de que 89 cámaras de seguridad estaban instaladas, cámaras de vigilancia, en el penal de la Victoria, 89 cámaras. Usted diría, oh, pero es necesario, sí, es un buen recurso tecnológico para poder monitorear y custodiar a los internos. Sí, excelente, pero le tengo la mala noticia que eso no era así. Precisamente en la reciente intervención que estuvo llevando a cabo el Ministerio Público y en compañía de, del Ministerio de Defensa, señores, de estas cámaras incautadas, específicamente la 89 existente, que estaban visibles y que todo el mundo la veía por ahí, estas cámaras no eran de seguridad del penal. Estas cámaras eran de seguridad precisamente de un interno allí. Estamos hablando que las 89 cámaras incautadas, específicamente en La Victoria, que siempre fueron visibles para todo el mundo dentro, dentro de, la, de, la, de lo que es la penitenciaría, señores, cuya seguridad incluso se creía que tenía el control de estas. No obstante, la reciente intervención militar que tuvo el penal de la victoria fue que le hizo darse cuenta, señores, que el verdadero control lo tenía un reo de estas cámaras, señores. Estamos hablando que así mismito lo estableció Patricia Lagombra, quien es la directora del nuevo modelo de gestión penitenciaria, en una entrevista realizada en un importante programa de televisión nacional. Señores, se dio a conocer esta información. Estamos hablando que un reo de apenas 32 años de edad experto en tecnología, era quien manejaba esta 89 cámaras dentro del penal y era él quien la tenía instalada para su operación desde allí. Que él sabía todo lo que se movía lo que se hacía dentro del penal porque él tenía el control de este sistema de seguridad. ¿Ustedes se imaginan lo que es esto, señor? ¿Y por dónde anda nuestro sistema penitenciario en este caso, especialmente la de la victoria? Yo lo que espero una cosa, y lo digo aquí con toda propiedad, ya que le doy seguimiento constante a este tema. Es que después de esta incautación, esto no vuelve a pasar. Señores, no podemos volver nuevamente a nosotros estar en los medios de, de, compartiendo esa información de que esto está pasando todavía en las diferentes cárceles. Y vámonos al caso de la victoria, porque usted puede estar seguro, y lo atrevo a decir sin temor a equivocarme, que en otras cárceles del viejo modelo pueden ocurrir cosas muy parecidas, para no decir iguales, cosas muy parecidas. Usted puede estar seguro que esto pasa en otros penales, Dígame usted qué pensarán en esas cárceles tan distantes, por ejemplo, como la del Seibo. Otras cárceles distantes, Cotuí, esas, esas, esas, esas cárceles que son del viejo modelo, como se le llama el viejo modelo, que se vean ante esta situación, señores. Ustedes saben lo que es, que 89 cámaras de seguridad, de vigilancia, con que contaba la Penitenciaría Nacional de la Victoria, no eran propiedad del sistema penitenciario, eran de un reo de apenas 32 años de edad, experto en asuntos tecnológicos, quien contaba con estas cámaras de seguridad. Yo espero, yo espero, y lo voy a decir aquí de manera responsable, que luego de este proceso que ha estado llevando a cabo el Ministerio Público con militares, se acaben por fin aquellas llamadas de concurso de sopitas, o aquellas llamadas de concurso de leches, o aquellas llamadas de concurso de aceite, que usted se ha ganado un premio y que debe hacer un proceso. ¿Recuerdan ustedes? Ustedes saben esta llamada. Usted puede estar seguro que este joven experto en asuntos tecnológicos puede ser parte cabecilla de esas bandas de estafadores que hacen llamadas y extorsionan a las personas, ¿sabía? Porque por algo él debía de tener esa cámara de seguridad. Era para estar seguro de que nadie lo pueda molestar cuando él esté llevando a cabo sus operaciones fraudulentas. Era para él estar tranquilo de cuando él esté operando, nadie vaya a molestarlo y saber cualquier situación que pudiera darse, señores. Eso no es posible, señores. Miren cómo no anda la cosa. Yo quiero entrelazar esas cámaras con la realidad. A usted que me escuche en estos momentos, usted puede estar seguro que en algún momento a usted lo han llamado diciéndole que de una marca de sopita que usted y yo conocemos, le usted se ganó un premio. A usted no ha escuchado esa llamada. O no lo ha llamado diciéndole que una empresa de aceite le dio un premio a usted por ser un cliente fiel. Y la otra más común. Llamarlo a usted para extorsionarlo, diciéndole que hay un familiar suyo que tuvo un accidente y que necesita comunicarse con usted, que si usted puede que le ponga una recarga. ¿Sabían? Esas para decir algunas de tantas. ¿Y las que se dan con las tarjetas de crédito? Tarjetas de crédito llamadas para extorsionarlo a usted y a mí, señores. Esperamos nosotros solamente con el, con el proceso de desmantelación de esta red de operación tecnológica con cámara y sistema de internet abierto. Esto pueda desaparecer, por favor. Es lo que queremos nosotros, que ya con este proceso de desmantelamiento que lleva a cabo el Ministerio Público y los militares, por fin desaparezcan esos concursos falsos, esa llamada molestosa que solamente van a extorsionar y a estafar a personas de bien, que están afuera trabajando. ¿Cómo va a pensar usted que una gente que esté interno en una penitenciaría cuente con internet que puede darle a toda la comunidad de La Victoria? Pero, ¿cómo usted va a pensar que un reo va a contar con 89 cámaras de vigilancia para él preservar su seguridad y poder operar a sus anchas dentro de esta penitenciaría? Esperamos que después de esto, esto desaparezca y que no vuelva más a aparecer, porque vamos a estar al pendiente, dándole seguimiento a este tema, por Dios. Claro que sí. Señores, por otra parte, la situación del INAVIE. Toma otro color, porque ahora el destituido director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Cecilio Antonio Rodríguez, compareció en el día de hoy ante la Procuraduría Especial Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y el Pesca para ser interrogado por presuntas irregularidades detectadas durante el ejercicio de sus funciones. Cecilio Rodríguez, el director de INAVIA, aseguró sentirse junto a su familia totalmente, que dice él que están siendo afectados por las denuncias sobre las licitaciones irregulares que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil estuvo llevando a cabo. Recuerden ustedes que este señor fue destituido por el presidente Luis Abinader en lo que fue en un año que estuvo al frente de esta entidad, entidad y precisamente el pasado 17 de noviembre fue que fue destituido. Palabra, Vamos a esperar a ver cuáles son los resultados luego de este interrogatorio por la percuridad per especializada de persecución de la corrupción administrativa, el PESCA. De esta manera concluyo por el día de hoy con todos ustedes, como siempre en este su espacio enfocado, yo Robert González, agradecido plenamente a todos ustedes por la gentileza de su sintonía, recordarle a todos que estamos para servirle y colaborar con usted ante cualquier necesidad de su comunidad, quejas o denuncias videos que nos puedas hacer llegar, lo puede enviar a través de nuestra línea de WhatsApp enfocado, 829-920-2795, pendiente también suscribirse a nuestras redes sociales arroba enfocado tv nuestro canal de youtube, recuerde suscribirse para que pueda recibir nuestro contenido colóquele la campanita para que reciba nuestras notificaciones y lo pueda compartir con amigos y familiares como siempre agradecido plenamente a todos ustedes, les recuerdo que nos reencontramos ya mañana nuevamente en este su canal 24, donde ustedes y nosotros estaremos por aquí nuevamente totalmente enfocado muchas gracias